Hola cabros del Facebook, hoy me tiene un peo Buenos días, tardes y noches, soy Raid y aquí estamos con un nuevo video para el almacén de YouTube Esta vez les traigo El mejor video que he visto en todo el internet, el mejor de todos, el mejor Y lo mejor de todo es que está en mi canal En ningún otro canal lo van a encontrar pero es que Voy a mostrar mi video reacción. ¿eh? ¿Qué les parece? Para ponerlos en contexto, les diré que este video trata de un niño que hace un reto, el reto del huevo, según el, el, el, el niño. Y bueno, este reto me pareció haberlo visto antes. ¿Mm? Parece que este niño se copia de. Sí, señores. De Fernand Flo. Pero bueno, ya eso es un, un tema aparte. Dejemos el niño con su. Su forma de, de ser y que, y que siga lo que quiera. A mí me vale un, un, un huevo. Así que, en este video, él tratará de, de jugar un juego que no tengo ni idea cómo se llama, pero que si va perdiendo, que tiene tres intentos, que tiene que superar todo el juego hasta el final, no sé si el juego será infinito o qué. Y lo hace a propósito para perder. Eh, tiene que comerse un huevo crudo. Ay, niños masoquitas. Aunque no es tan horrible. ¿eh? Yo he comido varios huevos crudos. ¿Mm? Sí, ya. ¿Mm? Sí. Ok, comencemos. ¿Qué pasa, niña gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video donde vamos a hacer... Este reto al huevo, vale. Este aquí tengo el huevo y sí, aquí tengo el huevo. Solamente va a ser un huevo porque ya no soy tan hombre que digamos para probar cuatro huevos. Bueno, no, solamente voy a probar un huevo, vale. Entonces, este, no a es tan hombre para traer cuatro huevos dejados por aquí. Se llama Beat Stomper. Y si, sí, entonces vamos a jugar este huevo. Voy a tener este eventos. niño está loco. Y si es que pierdo tres, tres intentos. Tres intentos voy a tomarme el huevo vale así que espero este niño habla rebajo y después pone sonido su revienta los ojos, perdió por primera vez. Le quedan dos intentos. Veamos cómo le va. Sí. Un poco bugueado ¿eh? No soy quien para decirlo, pero... Porque el video va a hacer un poco, pero... No sé, no sé. Tengo que denunciar a los demás. Esas son malas prácticas. Soy un pi. Acabo de perder por segunda vez. Sería un intento. Murió muy rápido. Ahora vamos a ver: esta es la parte crucial, esta es la parte del vídeo. De, del video. Y la, la sobreactuación que usa. Y cómo habla de bajo, amigo. Ay, no quiero despertar a mis padres. ¿Por qué? Está todo oscuro ahí. ¿Por okay, qué? Pero. Bueno, hay que hacer hombre, poco tomarse este huevo. Así que. Bueno, gente, estamos aquí. En la parte donde voy a tomarme. ¿Se a tomar el huevo? Cuidado, cuidado, cuidado. Beware, beware, beware. Qué le pone a esa música. Momento crítico, momento crítico. Aguantenlo conmigo. ¡No, no, no. Es un crack. Sí. Mm. Pero miren qué linda barba se ha hecho este niño. ¿Eh? En el video de Fernan Flo Él también bota el, el huevo Pero No, esto no puede ser No puede, no puede ser Es una mala copia, sí No es el mejor video de YouTube Los engañé y se... Hice clickbait. Bueno, pero me pareció gracioso en el primer momento en que lo vi, así que quise compartirlo enseguida. Y no me tomé tiempo. Pero ahora que lo veo digo que es una reverenda basura. Igualmente espero que hayan disfrutado. Si esta es la primera vez que ven este video, espero que lo hayan disfrutado mucho, sinceramente. Eh, no olviden comentar, suscribirse al canal, darle like al video. Y ya nos veremos en otra ocasión. Quiero que disculpen un poco el hecho de que el audio está un poco mal. Es que resulta que este niño cuando subió el, el video subió unos audios muy bajos y otros muy altos. Como las músicas que ponía y él hablaba bajito. Entonces me salió mal el audio ya que no tengo buen micrófono. Además se sumó todo esto y que él ponga su audio. tuve hay que editar todos los audios que él ponía porque sonaban... Muy alto, me dolían las orejas de escuchar el video, tuve que bajarlo demasiado. Porque el niño hablaba bajo y cuando uno quería escucharlo le subía el volumen para poder escuchar al niño. Y de repente te tiraba las músicas ahí con todo el, el volumen. Eh, así que espero que disculpen eso voy a tratar de colocar subtítulos para que si no se entendía alguna cosa que dije por ahí, eh, poder entender lo que decía. Así que eso. Espero que os hayáis divertido. Eh, reitero que recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Adiós.